Siempre he mencionado que el RIF sucesoral es la llave de entrada para realizar trámites en materia de sucesiones y herencias. Durante el año 2020 tuvimos la oportunidad de crear para este canal el tan conocido Tip Sucesoral 48 en el cual dimos un tutorial de cómo tramitar este documento a través del portal web del CENIAC. Este tutorial explica de forma completa y detallada cómo se debe realizar el proceso de inscribir el RIF. Ahora, en esta ocasión Vamos a complementar con datos prácticos cómo obtener de forma ágil este documento y que aclare muchas dudas que puedas tener sobre él. Así que no cambies de video porque el tic sucesoral empieza ya. Sociedad presenta Tic sucesoral muy buen día mi estimado justiciable yo soy Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del tip sucesoral la sección de nuestro canal Sociedad que te explica de forma práctica y sencilla aspectos del derecho hereditario, si eres nuevo en este canal activa ya el botón de suscripción para que puedas conocer nuestro canal y actividades además te invito a que le des clic a la campanita de notificaciones para estar al día con nuestros contenidos y que se irán publicando de forma periódica a través de nuestro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 pero jamás vamos a dejar de aprender sobre esta materia y más cuando nosotros vamos a realizar un trámite con el que se abre el proceso de declaración de impuestos sobre sucesiones. Y basado tanto en tus planteamientos que has dejado en las cajas de comentarios como también por la práctica forense, es por ello que traemos para ti una segunda parte de cómo se obtiene el RIC sucesoral ante el CENIAT. En la primera parte hemos comentado que el domicilio fiscal que nosotros registramos al momento de inscribir por primera vez un RIF sucesoral, siempre tenía que coincidir la dirección del inmueble que nosotros íbamos a declarar como vivienda principal en dicha declaración. Otro de los datos que yo había comentado era el hecho que, para poder justificar tales datos de ubicación al momento de consignar esta planilla de inscripción de RIF, anteriormente se podía hacer acompañar con una planilla de pagos de servicio básico tales como luz eléctrica, servicio de agua o el servicio telefónico pero hoy en día con la automatización de estos servicios y la eliminación de la facturación de forma física en papel, prácticamente este tipo de requisitos de acompañamiento ya no son posibles, por lo que se tuvo que optar por otros medios. A este inconveniente los funcionarios fiscales han adoptado que los datos del domicilio fiscal sean exactamente los mismos de ubicación que aparecen en el título de propiedad del inmueble que declares como vivienda principal pero te tengo una observación al respecto si es un título de propiedad antiguo con datos de ubicación desactualizados pues esos datos hay que ponerlos en el registro del domicilio fiscal del RIF sucesoral aunque no correspondan con la ubicación actual un ejemplo de ello es que un inmueble que tenía como dirección hace 20 años como calle 18 con vereda F cuando actualmente es Avenida Las Clavellinas con calle Ricaorte, pues aunque suene inocuo, deberás poner como domicilio fiscal esa primera ubicación, aunque en la actualidad ya no existe. Una de las preguntas más reiteradas que he recibido en la caja de comentarios del tip sucesoral 48 es sobre el registro de beneficiarios dentro de la sucesión. Y para ser más exactos me refiero al hecho de que un beneficiario pueda registrarse dos veces, una como heredero y otra como representante de la sucesión. El representante de la sucesión es aquel que figura en la planilla como la parte visible al momento de realizar el trámite. Aunque como he dicho en otras ocasiones, esto no es limitante para que cualquier de los herederos pueda realizar el trámite. Dicha representación es únicamente para realizar el trámite tributario ante el Seniat, No reviste otro tipo de cualidad al hablar de la enajenación de los bienes del patrimonio hereditario. Como dije anteriormente, una misma persona puede registrarse dos veces tanto como representante de la asociación y heredero. En el caso de solo registrarse como representante pero no lo haces como heredero siéndolo estarías solamente teniendo la cualidad de ser la cara visible de la sucesión dentro del trámite pero no participas como beneficiario ten mucho cuidado en ello porque he visto casos en donde han incurrido estas circunstancias que estoy mencionando otro dato que hay que mencionar y es el que al momento de ingresar los beneficiarios dentro de la solicitud del RIC sucesoral es que los datos es decir nombres y apellidos deben estar completos y bien registrados te lo explico porque me he conseguido con riff naturales que el sistema tiene archivado en los cuales los datos del nombre completo se encuentran en el rubro de nombres y en el de apellido no aparece absolutamente nada. Les recomiendo en este caso que rectifiquen primero el RIF natural del heredero porque en caso contrario de no hacerlo, se puede obtener igualmente el RIF sucesoral pero va a impedir entrar el sistema en línea debido justamente a esta inconsistencia que les estoy comentando. Esto lo menciono en base a mi experiencia forense. Otra recomendación basada en el correcto registro de los nombres de los beneficiarios en el RIF natural para la declaración es que me he conseguido con herencias donde los beneficiarios cuando me entregan su certificado de RIF natural me consigo con que tienen solo el primer nombre y el apellido y la primera letra del segundo nombre y apellido. Aparentemente esta falla inocente que no afecta en nada al registro del RIC sucesoral ni tampoco afecta a la entrada al sistema en línea, esto va a afectar es al momento de realizar la presentación de la planilla de declaración con sus recaudos. Esto es porque el funcionario requiere que el nombre del heredero o beneficiario que está dentro de la planilla debe constar su nombre completo, es decir, dos nombres y sus dos apellidos. Caso contrario, rechazan la planilla solicitando que se realice una declaración sustitutiva corrigiendo estas omisiones en los nombres y apellidos. Así que por cuestiones prácticas forenses, pero a nivel de presentación de la planilla, les recomiendo que deben presentarse de forma completa. Otra situación que puede acarrear lo que les acabo de exponer es que para las damas, que decidan tomar el apellido de su cónyuge, resulta que al actualizar su nombre por el apellido de casada en la cédula de identidad, el RIF natural debe también actualizarse. Esto porque el funcionario fiscal no aceptará el antiguo nombre de soltera entre los herederos que refleja la planilla, cuando ya en la cédula de identidad estás figurando con el apellido de casada. Esto me acaba de ocurrir, así que tengan mucha atención con eso para empezar con esta sección de casos prácticos reales debo indicarle uno de los más curiosos que tuve que realizar en octubre del 2021 se presentó una familia en la cual la viuda del difunto se encontraba en una circunstancia apremiante porque su esposo había fallecido hace pocos días no tenía ni siquiera una semana de haber fallecido pero tenía un conflicto de intereses con los tres hijos del difunto tanto era el conflicto de intereses que cuando tuvieron la oportunidad de realizar un servicio de asesoría app con este servidor a través de nuestra plataforma en Zoom, nos habían manifestado que los hijos del difunto estaban realizando diversas gestiones y entre ellas era el cierre de cuenta en el exterior, además de apropiarse de información relevante para la sucesión. Da el caso que cuando la viuda me manifiesta esto, ahí mismo recordé sobre lo que yo expuse en tantos cursos y lo he mencionado en el ya tantas veces mencionado TIC sucesoral 48, como es utilizar el sistema de inscripción de RIF como una fuente de información e investigación tal cual sabueso. Realicé mi búsqueda y junto con la viuda nos percatamos que los tres hijos del difunto ya habían adelantado el registro del RIC sucesoral donde tenían como domicilio fiscal la ciudad de Caracas cuando la realidad era que el difunto tenía su domicilio en Guatire y además estaban dejando por fuera a la viuda. Pues señores, las acciones que tuvimos que tomar fue cambiar el correo electrónico que tenían ellos registrado por uno nuevo que habíamos creado previamente, ingresar los datos de la viuda como esa asesoría de emergencia se realizó en un fin de semana, se transmitó este RIF inmediatamente a primera hora del lunes siguiente, dando como resultado el que nosotros tuviéramos el control del sistema en línea al escribir el RIF y realizar rápidamente el registro del usuario y clave de acceso al sistema en línea. Aún con todo eso, los hijos del difunto quisieron ingresar al sistema en vista que perdieron la oportunidad de tomar el control del mismo y fueron capaces de tratar de ingresar tres veces sin éxito, dando como resultado que el sistema se bloqueara y no de acceso a nadie. Tuvimos que hacer el desbloqueo del sistema, crear una nueva clave completamente segura y encriptada para nosotros poder tener el control y le dimos la advertencia a estos herederos que si intentaban hacerlo nuevamente, entonces iban a tener consecuencias, pero conmigo. Claro, es una mera advertencia nada más de mi parte en este caso particular, pero obviamente había que poner un poco de control a estos herederos rebeldes. Otro caso práctico que deseo comentar, y esto para cerrar este segmento, es el que recibí en el mes de octubre del 2020 y fue uno de los herederos radicados en Panamá. El difunto también había fallecido en ese país, pero tenían un bien en la ciudad de Maracaibo. El caso era que el menor de los hijos jamás obtuvo un rif natural y se debía crear para los efectos de la declaración pero el punto crítico era el que la viuda tenía un RIF natural mal tramitado porque el sistema del CENIAT reflejaba que sus datos de identificación solo se encontraban en el espacio del nombre, dejando en blanco el del apellido. Obvié esta situación debido a la falta de experiencia y me trajo como consecuencia que el sistema no me diera acceso a entrar. Cuando se hizo la revisión, el problema radicaba en los datos erróneos del RIF natural de la viuda, donde reordenamos dichos datos y ahí sí pudimos tener acceso. Debo reconocer que pagué la novatada, pero valió la pena y eso no me vuelve a ocurrir más nunca. Muchos pensaron que al haber creado ese tip sucesoral 48, no iba a tener más contenido sobre este tema, pero cuando indagamos e investigamos en la fuente de información hace que me convence siempre que las sucesiones son únicas jamás serán similares unas con otras sígueme por las redes sociales por nuestra cuenta en Instagram además de contratar nuestros servicios de asesoría o profesionales así como adquirir packs de capacitación u obras jurídicas puedes contactarnos por nuestro correo electrónico si llegó a gustarte este micro